por mi cumple que fue hace poco, por cierto, este soy yo, por eso me pongo la gorra Que es eh, lo que voy a mostrar a continuación, lo he comprado para poder ensayar, ¿vale? Porque con esto del confinamiento, bueno, más bien con esto del fin del confinamiento eh, Ya podemos estar en pequeños grupos, yo no me fío todavía de meterme en un local de ensayo Pero para ensayar al aire libre, eh, sí porque podemos estar separados, el, los, los virus se van volando por, por los aires o afectan menos, nos ponemos las mascarillas y tal, y podemos estar ensayando pero claro, ensayar en la calle significa que tengo que llevar un aparato a pilas vale que, que funcione sin, sin electricidad y por eso me he pillado esto, vale os lo voy a enseñar Bueno, pues un, un ampli de estos de, de pilas para abajo porque yo voy a ensayar tocando el bajo en la, en la calle con mi grupo de, de folk que se llama Nazir, ¿vale? Y, y nada, es una cosa muy sencillita, eh, lleva aquí un compartimento para sus pilitas, pilas normales de, la, de las AA, que son fáciles de encontrar en Mercadona, ¿vale? Mercadona y en otro sitio, pero Mercadona están a unos 1,50 al paquete de 4. Con lo cual pues habría que comprar un par de paquetes, tres paquetes, para poder tener, eh, no, tres, son seis, doce, sí, tres paquetes, para poder tener dos recambios, es decir, cuatro euros y medio. O bien gastarte 25-30 euros que vale el, el alimentador, cosa que no me voy a gastar, evidentemente, porque esto va a ser como de uso muy ocasional. Y no voy a hacer una demo como tal, porque demos como tal de esto ya tenéis un montón en, en internet con muchísima mejor calidad de producción de sonido y de todo, sino simplemente voy a... Probar que me sirve o no me sirve. Lo primero, pues vamos a verlo cómo suena con el con el bajo acústico. Este es el sonido del bajo acústico sin amplificar, ¿vale? Lo encendemos y le voy a ir subiendo progresivamente el volumen al bajo. Se va notando. Vale, ahora mismo para monitorizarme a mí mismo sonaría de sobra. Voy a ver si le cambio un poquito la ecualización. Lo voy a mover para acá. Le voy a quitarlo súper grave. La compresión, perdón, lo que lo que he hecho ha sido aumentar la comprensión, la comprensión, comprensión, amigo conductor. Voy a poner esto aquí a ver qué pasa. No, aquí mejor. Vale, le voy a subir lo súper grave, un poquito más de volumen. Vale, por ahí sí podría servirme. Mi distorsión un poquillo, pero vamos bien, vale. Para lo que yo lo quiero, que es reforzar el, un poquito el sonido del bajo acústico de sobra, de sobra. Vamos, yo lo voy a poner a tope el volumen del bajo. yo creo que podría tocar perfectamente en la calle o en... o para ensayar sin que... todo lo que voy a tocar yo básicamente Al pego. Yo con esto eh, estoy seguro que puedo tocar en la calle. Ahora vamos a ver dos usos más para los que no está pensado este cacharro. Apago. Bueno, y este es uno de esos usos para los que no está pensado el cacharro, que es eh, tocar con una guitarra eléctrica. Suena limpio. Eh, la guitarra sí está afinada bastante mejor, pero... Eh, eh, Digamos que estoy en una fiesta, quiero. Digo, bueno, ¿qué hora es? Las 12, voy a echar a la gente. Sacas la guitarra y sacas este ampli y se te va la gente en un momento. Y vamos a ponerle la distorsión: distorsión, ganancia a tope, pastilla del mástil. el mástil, no, perdón, del puente. Schöner, eh? <fix> sea maravilloso suena chicharrero como su puta madre pero para lo que hemos dicho sirve, sirve. y el último uso guitarra acústica a ver qué tal se porta corto y está es la guitarra acústica siempre sin afinar, pero es que paso de afinar, eh, eso no, no va conmigo. Entonces, le voy a quitar lo primero, tengo la conectación que tenía antes con la guitarra eléctrica, lo enciendo. Uh, desafinada como una perra. Ya va sonando. Pero bueno, entonces, lo mismo. Estoy en la fiesta, digo, uy, quiero, voy a cantar, pero se me escucha muy poquito. Pues. Totalmente el pego, ¿vale? Volumen a tope en la guitarra. Sin ningún problema. Suena bien, ¿vale? No. Voy a agregar compresor, a ver qué pasa. Mejora. Da el pego completamente. O sea que te sirve perfectamente también para la guitarra acústica. Buena cosa.